¿Qué tal queridos amigos? Feliz jueves para todos, nos vamos a disponer para iniciar este santo día en la presencia del Señor, un día para que demos gracias por todo lo que el Señor nos da, para encomendar también nuestras necesidades y orar de manera muy especial por nuestros hermanos sacerdotes esta segunda semana de cuaresma en la santa presencia del Señor cada uno haga en un momentico su oración personal que quiere decirle a Dios al iniciar la jornada, que quiere encomendar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 Recuerda que tuviste los bienes en vida cuando Lázaro solo tuvo males. Ahora él tiene aquí felicidad y tú tienes tormentos. Además nos separa un abismo tan grande que aunque quisiéramos sería imposible pasar de una parte a la otra. El rico insistió, ay padre, te ruego entonces que lo mandes a la casa de mi padre, que amoneste a mis cinco hermanos, para que no vengan ellos a parar a este lugar de tormentos. Abraham le respondió, ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso. Pero el rico insistió todavía, no padre Abraham. Pero si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepiente. Abraham contestó, si no hacen caso a Moisés a los profetas, tampoco se van a convencer, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas hoy nos presenta esta escena del rico Pulón y Lázaro. Les representa dos formas de vida. La vida de Pulón es una vida de banquetes, de placeres, y anda tan metido en el mundo, que no es capaz de reconocer a Lázaro que está en la puerta. Así. Y eso puede pasar, mis ¿no? es queridos hermanos. Metemos tanto en el mundo, tanto en el trabajo, tanto en la fiesta, tanto en lo académico, tanto en las metas mundanas. Y cuando digo mundano, tampoco estoy diciendo que sea malo. Lo que nos puede distraer de lo fundamental, mis queridos hermanos, que es el encuentro con el hermano que es el encuentro con el Señor, que es la salvación, que es la vida más allá, más allá de lo, de lo terreno, más allá de lo mortal, está la vida eterna. Una vida eterna que empezamos a vivir desde. Y Lázaro, un hombre que representa el sufrimiento, la tragedia, las dificultades, la lucha, que vive con la confianza puesta en Dios, porque a él no lo salva la escasez, lo salva que tiene su confianza puesta en Dios. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, que podamos descubrirte presente en el día a día, que podamos hacer tu santa voluntad. Amén. Feliz día, mis queridos hermanos.